¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, estamos aquí para pues, eh, charlar un poco sobre un informe que estamos publicando en UFM Market Trends sobre pues, las cifras de pobreza de Guatemala, cómo se calculan las cifras de pobreza de Guatemala y cómo ubicar a Guatemala pues, en la región y en el mundo y cómo es, eh, pues las cifras reales de pobreza en Guatemala y en la región. Para eso pues, tenemos a Olaf. Olaf eh, pues, eh, es el, eh, el autor del informe. Entonces, bueno, ¿qué tal, Olaf? ¿Qué tal? Sí, un tema importantísimo. ¿no? Y sabemos que... En efecto, esto fue un escándalo político y podemos ver que hay gente que quiere pintar Guatemala peor de lo que realmente es. Bueno, pues entonces vamos a empezar, si quieres, directamente ya con, con, con el problema. ¿De dónde surgió el problema? Parece que hubo una gráfica de un medio alemán que colocaba a Guatemala más pobre que, que Haití, con más pobreza extrema que Haití. Y, hombre, sabemos que la pobreza es un, es un problema en Guatemala, no, no queremos tampoco quitarle importancia... A, a, pues algo que sabemos que existe, pero realmente el primer paso para solucionar cualquier problema es dimensionarlo correctamente. Entonces, pues la primera pregunta que tenía para ti es, eh, pues cómo se calculan en general las cifras de pobreza alrededor del mundo y cómo se calculan también explícitamente pues ya en Guatemala. Bueno, hay, hay dos formas de calcular una... Tasa de pobreza que a veces la gente aquí en Guatemala va a pensar que en Estados Unidos no hay pobres según las cifras oficiales. Y es una mentira. En la medida que un país se vuelve rico, se coloca la línea o el umbral de pobreza nacional cada vez en un nivel más alto. Entonces, incluso en, en Estados Unidos creo que el 10 a 15 de la población es considerado Pobre, porque no cumple con el umbral de pobreza nacional. Sin embargo, no podemos usar el umbral de pobreza nacional de Estados Unidos y aplicarlo a Guatemala, porque el umbral de pobreza en Estados Unidos estaría alrededor de, si no me equivoco, 25 mil dólares al año, hasta 30 mil dólares al año. Entonces, para eso, para hacer comparaciones entre países, usualmente usamos la línea de pobreza internacional, que es decir, bueno, vamos a poner arbitrariamente una línea de pobreza, un nivel de ingresos, eh, reales y vamos a comprar los países con el, mis el mismo umbral, la misma línea y eso nos permite comparar manzanas con manzanas. O sea, diríamos que si utilizamos las líneas de pobreza nacional estaríamos comparando cosas que realmente no son comparables. De alguna manera podríamos decir bueno, el pobre de Estados Unidos es alguien que tiene un carro en casa, una televisión de plasma y el pobre en Guatemala es alguien que podría ser que no tuviera de suficiente dinero para siquiera llegar a las calorías mínimas para no pasar hambre. Eso sería un poco si utilizáramos las líneas nacionales, entiendo. Pero las líneas internacionales, ¿sí son más objetivas o no son más objetivas? ¿Cómo se calculan esas líneas internacionales? Son arbitrarios, son eh, decididos, digamos... Eh, conjuntamente a través de organismos internacionales y, y cabal hace un año o dos años, si no me equivoco, la línea pobreza eh, ha sido cambiada, la línea pobreza internacional lo cambiaron, antes era el famoso 1.90 o 2 dólares al día, ¿no? entonces alguien estaría en eh, pobreza absoluta o pobreza extrema si estaría por debajo de esos 2 dólares al día y ahorita ya están cambiando las líneas de pobreza y ahora hay 3, antes habían 2, ahora hay 3 líneas internacionales. Entonces, básicamente, eh, recuerdo que hace no tanto tiempo se hablaba de un dólar al día. Y de hecho, en la, en la literatura así de desarrollo económico se dice que 300 dólares al año era algo así como el nivel de subsistencia, que ya se llama, ¿no? Es como suficiente para comer. Entonces, si nosotros medimos pobres de esta manera, básicamente, en el primer mundo... ¿No habría pobres o habría muchos pobres? Y, o, o ¿Cómo funciona En eso? mi mundo no habría pobreza y en, en Guatemala incluso, que es parte del, de la investigación. ¿no? Si aplicamos los umbrales, eh, pues que hoy es 3 y algo dólares al día, eh, para calcular la tasa de pobreza en base a una encuesta nueva del 2021, la NEI, de INE para calcular la tasa de pobreza según estos umbrales internacionales. Pero obviamente el escándalo, la polémica de Deutsche Welle, esta famosa gráfica que coloca a Guatemala como más pobre que Haití, usaba pues claramente la línea de pobreza nacional. Ok, entonces, línea de pobreza nacional. Básicamente, construimos una especie de cesta en la que eh, metemos algo así como lo mínimo para que alguien te pueda ser considerado no pobre extremo y otra cesta un poco más amplia, digamos, donde podría ser considerado alguien no tanto pobre extremo, sino pobre sin apellido. Y luego tendríamos entonces que esta línea de pobreza nacional no sería igual en todos los países. ¿En qué se diferencia entonces la de Guatemala de la de la región? ¿Es muy diferente? ¿Son iguales? ¿Se pueden comparar? ¿No se pueden comparar? Bueno, es un poco lo que pasó con Deutsche Welle, ¿no? Nos, a nosotros nos colocaron como más pobre o una mayor tasa de pobreza que Haití. Lo que realmente pasa es que nuestra línea de pobreza es casi el que el doble de, de nuestros vecinos. Y entonces la línea de pobreza, es decir, cuando consideramos a alguien pobre, en, para dar un ejemplo, en, en, en Guatemala un hogar si ingresa menos de $1,100 dólares al mes es considerado pobre. Y en Costa Rica va a ser como 400 dólares en, en términos equivalentes. Es decir, estamos comparando diferentes países con diferentes líneas de pobreza y... y o bueno. sea, espera, espera. Lo que estás diciendo es que cualquier familia que tenga menos de 1.100 dólares automáticamente entra dentro o se le considera dentro de Guatemala como pobre. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es subir el listón un montón. O sea, simplemente no es necesariamente que alguien sea pobre, incluso medida, como hemos dicho antes, que tenga menos de 2, 3 dólares al día por, por persona, sino simplemente tiramos el listón para arriba y decimos que cualquier persona, cualquier familia en este caso, que cobre menos de 1.100 dólares al mes, sería pobre. Eso es un listón altísimo, creo. Sí, y es un poco el mito también de eh, la canasta básica o la línea pobreza como algún tipo de mínimo vital. Lo que yo hice, solo de, de broma, ¿no? Para, para ver si me salía algo raro, y efectivamente me salió algo muy raro. Yo calculé la cantidad del consumo de carne que asume la canasta básica guatemalteca y lo comparé con el consumo promedio de carne en mi país, los Países Bajos, un país desarrollado con altos niveles de ingresos. Y resulta que el mínimo vital en Guatemala es como 41 kilos de carne al año y en Holanda eh, el promedio de la población son como 39 kilos de carne, eh, de consumo de carne al año. Es decir, eh, la canasta básica como mínimo vital creo que es un, es un mito también para comenzar y luego tenemos esas diferencias, ¿no? Salvador... Honduras, México... ¿En cuánto estaría la de la El Salvador o la de Honduras? Están en todos, prácticamente la, todos de la región, están eh, 50% o más debajo del, del, de la canasta básica guatemalteca. O sea, lo que estaríamos diciendo es que El Salvador considera a alguien pobre o una familia pobre si ingresan menos de 500 dólares. Mientras que en Guatemala, que podríamos más o menos pensar que el nivel de desarrollo es relativamente similar al de El Salvador, consideramos pobre a alguien o a una familia que cobra menos de 1.100 dólares. Por lo tanto, automáticamente estamos tirando hacia arriba muchísimo más pobres de los que realmente habría si los comparáramos al menos con los mismos datos, con, con El Salvador o con Honduras. ¿no? Exacto. Y ahí entramos a la tema de diferencias metodológicas de cómo calcular la línea de pobreza, que a su vez va a depender de la canasta básica y, bueno, los demás cálculos que hacen cada país. Y ahí vemos grandes diferencias. Y yo creo que lo que pasó en Guatemala es que se politizó la canasta básica. Somos uno de los pocos países donde la canasta básica, por ejemplo, se usa para vincularlo con el sueldo mínimo. En ningún país el debate del sueldo mínimo, bueno, uno sí debería existir, que no estoy de acuerdo si debería existir, pero si existe, ¿en qué nivel debería estar? Y en prácticamente ningún país se usa la canasta básica como una justificación para subir... Eh, eh, el sueldo mínimo. Es decir, aquí hay muchos incentivos de por qué se politiza este dato. Sí, quizá tiene sentido vincular los salarios a la productividad del trabajo y no tanto al consumo, porque supongo que a la gente le pagan por trabajar, no por consumir. ¡Qué rico que te paguen por consumir! Pero bueno, entonces tenemos dos lados. Tenemos el lado de la canasta. Cua, cómo de arriba o abajo ponemos la canasta va a impactar mucho. En cuántos pobres van a caer dentro de esa canasta y hemos quedado que Guatemala tira muy para arriba la, la, la barra para saber quién es pobre y quién no. Por lo tanto, probablemente estamos, cuando metemos datos de pobreza, probablemente los estamos sobredimensionando. Es, es uno de tus puntos creo principales del informe. Y el otro lado son los ingresos. Y tenemos un problema porque la, los ingresos y la, la pobreza lo calculamos con una encuesta que la última es de 2014. Entonces, no solamente tenemos probablemente malos datos para ver quién cae dentro de la pobreza, sino que están ultra desactualizados. Entonces creo que tú básicamente has reconstruido la pobreza en Guatemala con, de otra manera, con otras eh, pues, eh, encuestas del INE. Entonces, ¿cómo, ¿cómo has hecho esto? Es decir, ¿has conseguido una tasa de pobreza del 2021? ¿Cómo, cómo, sí. ¿cómo has conseguido hacer algo que el INE no hace? La, la polémica Deutsche Welle y la famosa, famosa gráfica Haití y Guatemala es en efecto un dato 2014, que fue la última vez que se realizó una encuesta de consumo de hogar. Y, pero el INE tiene encuestas similares, por ejemplo, la encuesta la NEI que es la encuesta de ingresos. Eh, y empleo. Y esto pues, también lo podemos usar para calcular la tasa de pobreza. Sabemos, según la encuesta, pues, cuánta gente pasa la barrera que es el umbral de pobreza. Quiero decir, sin embargo, un par de cosas más del umbral. Si pensamos, <coughs> los, no solo hay un umbral de pobreza. De hecho, los umbrales de pobreza llevan ajustes. En Guatemala, como uno de los pocos países, estamos aplicando la misma línea de pobreza, la misma mínimo vital, ¿verdad? la misma canasta básica, a toda la población uniformemente. Esto eh, tiene un par de problemas si vamos a la vida real. Primero, el, el costo de vida en Guatemala es mucho más eh, alto que, por ejemplo, en el interior del país. No sé, en Chiquimula o en Zacapa, el costo de vida va a ser menor. Es decir, muchos países, por lo tanto, hacen un ajuste. Y dicen, bueno, aquí está el umbral de pobreza en la ciudad o en la cabecera y aquí está en el interior. Y de hecho, eh, una de las cosas que hacemos en la investigación es ajustar por campo, área rural y área urbana. O sea, espera, otros países básicamente diferencian, entiendo que también en la región, diferencian entre pobreza urbana, si se quiere ver así, y pobreza rural. Y tiene sentido, es más caro vivir en la ciudad, aunque solo sea, yo qué sé, el, eh, pues la vivienda o algo así. Pero entonces... Guatemala no hace eso. Guatemala calcula una y dice, bueno, el que quede aquí debajo, por lo tanto, prácticamente entiendo, supongo, que la mayor parte de población rural que tiene menos ingresos automáticamente se mete a la pobreza. Así es. Exactamente. Y ahora vamos por el lado de ingresos que tú mencionaste. Entonces yo saqué, eh, bueno, los datos crudos de la encuesta 2021 del INE, que están eh, públicamente abiertos para todo el público, y utilicé esos datos. Pero hay un problema ahí también. Si usamos la encuesta... Primero vemos que el INE en sí encuestó más gente en áreas rurales, en áreas urbanas, perdón, y poca gente en áreas rurales. Y luego, como va de, de muestra de encuestados, va a la población entera de Guatemala, para obviamente saber cuántos pobres, eh, bueno, cuántas personas hay con diferentes niveles de ingresos en Guatemala. Entonces, va de muestra a población y aplica factores o coeficientes que convierten las características de la muestra en las características de la población. Pero según esos mismos ajustes, la población en áreas rurales es altísimo, según el INE. Y en áreas urbanas es muy bajo. Y eso no es cierto. Vamos casi que por mitad mitad, ¿no? Como dice aquí en Guatemala. 50% áreas rurales y 50% en, en polos urbanos, en, en áreas urbanas. Bueno, pero si aplicamos... La línea pobreza, ¿sí? sin distinguir entre áreas rurales y urbanas, y lo aplicamos a una pobla población que supuestamente el 70% vive en áreas rurales, obviamente vamos de una pobreza eh, muy sobredimensionada, en tus palabras. Entonces, básicamente, con los datos que tú estás utilizando, muy probablemente estás sobredimensionando la pobreza. Porque lo que tú dices, básicamente, el INE está suponiendo que vive mucha más gente en áreas rurales que tienen un ingreso mucho más bajo y por lo tanto caerían por debajo de ese umbral que hemos hablado antes. O sea, que hay trampas por todo. Esto es como un campo de minas. Puedes pisar una mina en cualquier lado y al final la pobreza lo único que haces es sube, sube, sube la pobreza estadística, no la pobreza real. Es decir, estamos midiendo mal la pobreza. Sería, sería, sería el punto tuyo de utilizar el Aene. Bueno, incluso con eso... Básicamente, ¿cuántos pobres te saldrían en el último dato que, que tienes disponible, que sería entonces el del 2021 en Guatemala? Una Uy. vez que has hecho todas esas, utilizamos la ENEI y cambiamos el umbral de pobreza para que sea comparable al del resto de países. Sí. En la investigación se puede ver muchas formas, incluso manteniendo la línea de pobreza, solo aplicando los ajustes. ¿sí? Pero yo creo que en, en sí, la canasta básica sobre, eh, es, está demasiado alta en comparación en la región, pero aplicando esos pequeños ajustes ya nos baja muchísimo la tasa de pobreza. Solo haciendo ajustes en la línea pobreza, es decir, si hacer ajustes en los ingresos, vamos a hablar de esto ahorita, solo haciendo eh, ajustes en la línea pobreza baja, dependiendo de qué ajuste. Ajuste eh, área urbana o rural creo que ya baja de una vez eh, de 50%, que es el dato 2021, a 40%. Pero también otro ejemplo es el ajuste de familias numerosas. En Estados Unidos dicen, bueno, si tengo una familia de, ocho, de seis hijos y somos ocho, ¿verdad? dos padres y seis hijos, pues mi costo de vida por persona va a ser menor. O sea, en lugar de comprar, eh, no sé, un poco de cereal, me compro un montón de cereal y me ahorro un poco de, de dinero por, por cada ¿Y un niño no, Y un niño no come lo mismo que un adulto. Y usualmente eso también se tiene en cuenta, creo, en otros cálculos exact de pobreza en otros países y en Guatemala no lo tenemos eso en cuenta. No. Yo tengo un niño pequeño de tres años y es como igual que tú o que yo. Exacto. Y ese ajuste de familia o por tamaño hogar, concretamente, que se realiza en Estados Unidos y otros países de la región, pues no lo hacemos nos, nosotros. A ver, si hacemos estos ajustes, los tres ajustes que están en la investigación, llegamos a una tasa pobreza aproximadamente 25%, si no me, si no me equivoco. Yo tengo tu informe al lado ah. y a mí me sale... Bueno, me sale, te sale a ti, 22. Con todos los ajustes, ¿Sí? que como tú dijiste, podemos ir viendo si metemos unos ajustes, otros o lo que sea, baja desde el casi 60% hasta el 22,4%. 60% en 2014 uh -huh. y creo que 2021 ya sería 50% según la misma eh, medida. Pero cabal, aplicando los, los ajustes, nos baja básicamente la mitad de la pobreza y creo que da una imagen más fiel de la situación en términos comparativos, ¿no? O sea, como tú dices, tú y yo sabemos que hay pobreza en Guatemala, publicamos un informe hace tres años, si no me acuerdo, de las causas de la pobreza en Guatemala, no lo negamos, pero claramente no es el dato que apreció en esta gráfica de Deutsche Welle. Claro, o sea, la idea es no negar que efectivamente existe pobreza en Guatemala, eso sería básicamente cerrar los ojos a la realidad, sino dimensionarla correctamente, sobre todo por si vamos a tomar, o sea, Tomar decisiones de política pública lo más informadas posible. Entiendo. entonces Y ya preguntándote un poco fuera ya de, de, de, de lo que tú has escrito en el informe. ¿Crees que entonces hay alguna intención explícita de hacernos parecer más pobres, de hacer parecer a Guatemala mucho más pobre de lo que realmente es? bueno ahí... por, qué, ¿Por qué salen esas cifras así tan abultadas? Domésticamente, hay obviamente gente que se dedica a la política, el activismo, que eh, le beneficia a esta imagen de que somos lo peor de, de todo el mundo y que, por lo tanto, pues ¿quién lo va a arreglar? Pues yo. Pero también de esta afuera vemos esas presiones. No es una casualidad que Haití ap aparece ahí de primero. Haití, yo estaba muy cerca de Haití, es una especie de Afganistán en nuestra región latinoamericana. Y además es un enorme ejemplo del fracaso de la ayuda externa. Entonces, la pobreza, que es una justificación para toda esa ayuda externa que hoy día pues, sigue manteniendo hundido en pobreza a Haití. Entonces, en Guatemala vemos obviamente tendencias similares, vemos mucha ayuda externa, y una de las, eh, uno de los motivos de por qué recibimos la ayuda externa es la pobreza. Si yo soy capaz de mostrar que la pobreza en Guatemala es igual a la de Haití, bueno, entonces me merezco ¿no? la ayuda externa de Haití para Guatemala. Claro. Una de las cosas que nosotros hablamos ya no en este informe, sino en uno que publicamos hace años, es que quizá el, si nos enseña algo la historia reciente de las diferentes regiones del mundo, es mucho mejor ser Asia en los años 60 y recibir un montón de inversión que ser África y recibir un montón de ayuda externa. Es decir, hoy en día cuando pensamos en la pobreza no pensamos en Asia, aunque todavía hay países pobres en Asia. El país, la zona pobre del mundo es, es, es África. Y no era en los años 60... Esto es exactamente así, quizás la pobreza estaba mucho más concentrada, o al menos igual concentrada en África. Por lo tanto, lo que queremos es inversión, no queremos, no queremos ayuda. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, pues no queremos parecer tan pobres, sino queremos parecer realmente lo pobres que somos. O sea, no, no sobredimensionar la pobreza y no atraer necesariamente ayuda externa, sino atraer inversión. Sí, me, me recuerda siempre algo que dice un autor que se llama Jim Collins. Dice, bueno, si quieres avanzar y si quieres tener pro, progreso, siempre hay que ver las cosas como son. No mejor de lo que son, no peor de lo que son lo que son. Y creo que este ejercicio que estamos haciendo en esta investigación es determinar cómo estamos. Ni peor de lo que estamos, ni mejor de lo que estamos, pero cómo estamos. Y en ese sentido creo que es un intento de desmitificar un poco la, la gráfica de Deutsche Welle y todos los datos que se han ido circulando, que ha ido circulando durante estos meses. Es interesante porque la gráfica, o sea, generó mucho, mucha polémica, ¿verdad? Y el, el propio medio dijo, uy, uy, uy. Metí la pata aquí, esta, esta gráfica no está bien hecha. Sin embargo, el daño está hecho y la gente sigue pensando que Guatemala es igual o más pobre que Haití. Entonces, eh, bueno, esperamos que lean tu, tu informe y, y que se quite un poco eso. Pero pasemos a la parte como, como tú no te puedes quedar a gusto haciendo solamente un informe, hiciste como dos informes en uno. Y básicamente hablaste también mucho de desigualdad, que en principio no tiene por qué estar mezclado con, con pobreza, pero pues muchas veces la gente que habla de pobreza termina hablando también de desigualdad. Entonces, la primera pregunta, que es algo que tú tocas en el informe, es cuando hablamos de desigualdad, muchas veces hablamos de desigualdad y tenemos en mente pues, alguien muy rico y alguien muy pobre al lado y por eso quizá lo vinculamos mentalmente a la, a la pobreza. Pero tú haces una exploración de que en realidad hay muchos tipos de desigualdad y que no es lo mismo una desigualdad de oportunidades y qué quiere decir la gente con igualdad de oportunidades que con desigualdad o igualdad de ingresos. ¿Cuál es la diferencia entre estas Conceptos de desigualdad, ingreso, sí. patrimonio, oportunidades, no sé. Esa igualdad sale naturalmente en la primera investigación, porque tenemos el, la base de datos, sabemos cómo está distribuido o cómo están distribuidos los ingresos de los guatemaltecos, ¿verdad? No sé, el 10% de los guatemaltecos gana el 20% del ingreso y así podemos ir. Tenemos también entonces la división la distribución de ingresos que implica que podamos sacar una métrica de desigualdad de esta, de esta misma base de datos. Ahí sale la investigación. Y luego dije, bueno, fíjate que el concepto de desigualdad es un concepto elitista, es un concepto académico, es un concepto que muchas organizaciones sin ánimo de lucro eh, promueven como discurso. Pero a un liberal, y creo que también a la gente común y corriente, lo que le importa es la pobreza. Y entonces podemos medir la pobreza y la riqueza en muchas formas. Patrimonio, ¿verdad? ¿Cuál es la riqueza de alguien? Que no significa lo que tienes en el banco en efectivo, no. Es el valor de tu patrimonio, valor de mercado de tu patrimonio, patrimonio. Ingresos, ¿verdad? Salarios, pero obviamente hay otras formas de ingresos que existen. Y luego, oportunidades, que para mí, ingresos... Y oportunidades son similares, ¿sí? sí que que estábamos diciendo que alguien no, no, hay, no hay igualdad de oportunidades. Pues usualmente porque alguien no puede acudir a un hospital, no puede acudir a una educación. Pero eso realmente es un problema de ingresos. No tiene los ingresos para pagar por esos servicios. ¿no? Entonces ahí esos dos para mí son, son similares, oportunidades e ingresos. Y el tercero que para mí, digo yo, no sé si hablo por parte de todos los liberales, pero el que más me preocupa a mí, que es la desigualdad de consumo. Como tú dices, un pobre en Guatemala hoy día, ¿tiene un celular o no? Sí, tiene un celular. En Guatemala hay más celulares que personas. Y entonces vemos que la distribución de celulares es muy igualitaria. Y eso es gran parte del logro del capitalismo. Y a esto lo podemos ver en muchos otros ámbitos. ¿no? Y, y entonces, bueno, me baso en, ese, en esta segunda parte de la investigación. Una crítica de la métrica más común de la desigualdad de ingresos y patrimonio, que es, es el, Gini, el coeficiente ¿no? Gini. Y el otro lado es decir, bueno, el liberal nos importa la desigualdad de consumo, por lo tanto, vamos a medir la desigualdad de consumo en el tiempo en Guatemala. Precisamente todo el mundo habla del Gini, aunque muy poca gente sabe cómo se calcula el Gini. Y por el Gini, Guatemala sale muy desigual. Pero antes de ver exactamente si de Guatemala están desigual o no, o si es un problema que, hay, que fuera muy desigual, ¿cómo, el, ¿cómo se calcula el Gini? O sea, ¿qué es el Gini y por qué todo el mundo habla del Gini? Porque el Gini ha, to ha tomado esa preponderancia en las discusiones de desigualdad? ¿Qué, ¿Qué es el Gini? Si podemos comparar un país a otro país, por ejemplo, vamos a decir Honduras, Guatemala. Bueno, ¿cuánto gana el 10% más rico de Guatemala? y cuánto, ¿Qué porcentaje del, de la renta nacional gana el 10% más rico en Honduras? ¿Y cuánto es en Guatemala, respectivamente? ¿no? Pero obviamente es muy arbitrario. O sea, usamos 10%, 15%, 20%, 30%. ¿Qué usamos? No? Y entonces, eh, lo que pasa ahí... ¿Qué pasa? Pues el Gini supuestamente lo puede recuperar un dato más objetivo que es comparable entre países. Bueno, ¿cómo se calcula? Básicamente parte del supuesto de un país perfectamente igualitario, ¿no? donde cada persona gana exactamente lo mismo. ¿Qué nos da? Una línea a sí mismo. ¿sí? Una línea, una persona o sea, hay gana como lo en mismo un eje, que una persona. Sí, en un eje tienes como la, el ingreso por persona, y en otro eje tienes el ingreso eh, acumulado, ¿no? Entonces, si una persona, si toda la sociedad gana 10 y somos 10 personas, cada una de esas personas tendría uno. Entonces, el acumulado es una persona y acumula un dólar de ingreso. Dos personas acumulan dos dólares, tres personas. Exacto. Entonces cada persona tendría un dólar y quedaría una línea, pues, pues. Eh, eh, una línea de 45 grados, diríamos, ¿no? Sí, exacto. Quizá luego, podemos, quizá luego podemos editar esto y poner ahí una gráfica con la línea de igualdad perfecta. Sí, en el informe está eso, ¿no? Y luego, obviamente, podemos ver la distribución real de ingresos. Bueno, eh, una persona, ¿qué tanto tiene la renta? Un pobre en el país. ¿Qué tanto tiene un rico? Y entonces nos da una curva de la distribución de ingresos que no va a ser perfectamente igual. Y la diferencia entre ambos es el Gini. Se puede aplicar a otros ámbitos también. Nosotros lo aplicamos a la economía claro. y a las economías, pero hay gente que lo aplica a mm, seguidores en Instagram. Claro. Entonces podrías decir, por ejemplo, tenemos esa, ese gráfico con la igualdad perfecta, que es la línea de 45 grados, y luego tendríamos una curva por debajo que sería, bueno, eh, la persona más pobre, pues en realidad no cobra un dólar, cobra o 100 o 10 o lo que sea, que sea el promedio, cobra 0 1. Y luego seguimos con el siguiente y entonces lo que tenemos es una distribución desigual y una curvita que va por abajo y lo que medimos es el área de esa curva. ¿no? Es, esa cosa, o sea, es sí. un concepto que no es tan, no es, no es tan aparente, eh, o sea no, no es tan fácil explicar esto. Fíjate, llevamos un rato intentando explicarlo. Si, si, si yo te digo el Gini de un país es 0.45, ¿qué te visualizas? Nada. nada. Es imposible visualizar el Gini. Ya, entonces, y una cosa que tú hablas y también es una crítica muy clásica al, al Gini es... Bueno, es que diferentes distribuciones, que son muy. muy o sea, un país puede tener una distribución del ingreso muy diferente a otra y tener un Gini es exactamente igual. Por lo tanto, no te está dando una información tampoco muy real ni, ni fehaciente sobre cuál es la desigualdad real ahí. ¿O sí, sí? Hay muchísimos puntos. A mí me acuerdo uno en concreto ahorita. Los ingresos son lo que llamamos en la economía, puede ser un poco técnico, colas gruesas. ¿sí? Una pequeña parte de la persona representa mucha renta. Y luego hay una gran parte de la gente que representa una menor parte de la renta. Es decir, eh, yo puedo, no sé, alguien puede, alguien puede ganar eh, 150 quetzales al día, ¿no? O 50 quetzales al día. Y alguien que probablemente va a ganar 50 millones en un día, ¿sí? O sea, bueno, sí 50 millones, pero eh, mucho más que, que una persona eh, que gana 50 quetzales. Entonces, ¿esto qué implica? Que la recopilación de datos no da. El INE encuesta máximo que 2.000 hogares. Y para un fenómeno que es de colas gruesas, una muestra de 2.000 no es suficiente para tener la distribución verdadera de ingresos de una población. Sí, un, un, me recuerdo que un profesor mío decía que la, si miras la distribución de la renta de un país, de cualquier país, no hace falta que sea Guatemala cualquiera, sería igual que, si, que ver un desfile de enanitos y luego un desfile de unos pocos gigantes pero somos todos enanitos <ríe> al lado de, de los que tienen esa cola gruesa de, del ingreso. Bueno, entonces tenemos que la gran medida de desigualdad no mide del todo bien la desigualdad, y luego tenemos una Guatemala que si se ve en, term... en esos términos del Gini, es relativamente desigual en el mundo, y luego con la primera parte del informe también tenemos una Guatemala que es relativamente pobre, o bueno, muy pobre, de hecho es más pobre. sería el país más pobre de la región, que ya hemos contado que eso es... Una tontería y no es verdad, y, y tenemos toda la, la primera parte de tu, de, tu, de tu informe para desmitificar eso. Pero entonces la gente dice, a ver, desigualdad, pobreza, Guatemala es muy desigual, Guatemala es muy pobre, estas cosas tienen que estar juntas. O sea, ¿necesitamos una igualdad de ingresos para desarrollar un país o es una tontería? ¿No importa? ¿Es mejor ser desiguales es mejor ser iguales? No sé. Hay dos temas importantes. Yo siempre A mí me gusta el ejemplo Shenzhen. Shenzhen era un pueblito muy, muy, muy pobre, o sea, extremadamente pobre en los años 70 en China, hasta que lo empiezan a abrir, y entonces empieza el milagro económico Shenzhen. Si imaginemos en, en cuanto a desigualdad en Shenzhen, cómo funciona esto, pues primero todos son pobres. Cuando empieza a correr la inversión, cuando hay eh, aumentos de ingresos, ¿quiénes van a ganar más en Shenzhen? ¿Todos a la vez? ¿Uniformemente? No, una pequeña parte de la población de Shenzhen empieza a ser muy rico. Ahí, ¿qué pasa? La desigualdad aumenta. ¿sí? Y después, en efecto, vemos que Shenzhen como conjunto empieza a tener ese aumento de ingresos. Todos los pobres dejan de ser pobres y la desigualdad se reduce. Y ahora eso es Shenzhen, pero Shenzhen es parte de China. Entonces, ¿qué pasa cuando Shenzhen se vuelve más rico y China se quede igual de pobre? La desigualdad aumenta. ¿Qué pasa posteriormente con el resto de China? Empieza a tener también mayores ingresos y también muchos pobres dejan de ser pobres. La desigualdad otra vez se reduce. Y esto ha pasado en la historia en cualquier país que se ha desarrollado, en cualquier región que se desarrolló, en cual, dentro de cualquier ciudad que se desarrolló, porque es un eh, efecto, es un fenómeno muy natural. No podamos El desarrollo económico no consiste en que cada persona a la vez tenga un mayor ingreso. Es un proceso gradual donde algunos empiezan a tener mayores ingresos y mayor riqueza y los demás después siguen. No hay ningún país, y cito en el informe una gráfica de un buen libro, eh, que es, se trata del caso de Estados Unidos, Reino Unido y los Países Bajos, y en cualquiera de los tres la desigualdad, desigualdad económica, en su momento más pobre, era tremenda. O sea, al final lo que tenemos es... ¿Podrías decir yo no estoy muy de acuerdo con esto que voy a decir, pero ¿podrías decir entonces que esa teoría del derrame es cierta? ¿Se hace alguien rico y entonces se derrama la riqueza por ahí? Bueno, nosotros nunca hablamos de derrame, ¿no? Pero el pero derrame era no... muy común. Era sí. muy común en los años 80. Hasta Reagan creo que estaba muy a favor de eso, ¿verdad? Sí. Reagan eh, no es perfecto tampoco. El derrame se supone que se vincula al gasto de consumo, a su corriente. ¿Hay derrame? Yo honestamente creo que sí. Pero el mayor derrame es la inversión que realiza este pequeño nicho dentro de una comunidad, dentro de una ciudad, país, etcétera. Pues, ¿qué hace? Aumenta la productividad del resto. ¿sí? Y eso es, lo si quieres llamar eso derrame, está bien, pero no, pero la, no se no, refiere es, en la literatura. No es lo que se suele hablar de derrame. Básicamente me hago rico y como consumo cosas, contrato aquí a la gente y esta Exacto. gente que antes era pobre, ahora se le caen mis migajas de, de pan. Exacto, ¿tú? y, y eso no eso. es así, ¿verdad? No. O sea, cuando alguien se contrata es simplemente porque tiene una producto y se le paga más alto, es simplemente porque su productividad incrementa. Y en parte su productividad incrementa porque o bien tiene más capital humano a su disposición. O bien, sí. tiene más capital también físico a su disposición, es decir, hay mucha más inversión que antes. Y agregando esto, ¿cuál es la solución de mucha gente en Guatemala ante la desigualdad que percibe? De políticas de redistribución de rentas. Quitarle de, los, de la gente con mayor poder de compra y pasárselo a los pobres. Ahora, lo que muestra en, ese, en esta investigación también es, bueno, ¿qué implica un Estado que se dedica a este negocio de redistribución de rentas? Pues un alto gasto público. Entonces, ¿qué he hecho en este informe? Ver una muestra enorme de países y años y ver si hay una relación entre el gasto público y el crecimiento de los ingresos del 10% más pobre en un país. Es decir, ¿tiene algún efecto el gasto público sobre el... el eh, el ingreso real de los pobres de un país y resulta a cuanto más gasto público, menor crecimiento los ingresos reales de los pobres. No del guatemalteco mediano, no del rico, del pobre, el 10% más pobre del país. Cuanto más reinstruye un país la renta, peor va a estar el pobre. Eso es bastante interesante porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es apagar un fuego con más fuego. Es decir, o sea, es decir quiero acabar con la pobreza y ¿qué hago? Genero pobres, ¿no? Con, con una medida mal enfocada, digamos, no necesariamente mal... O sea, un error, digamos, no, no, no necesariamente mal, mala intención. Y es contraintuitivo. Y terminas el, el informe con algo muy curioso, que es cuando hablas de tu desigualdad de consumo, pues empiezas a decir, bueno, eh, vamos a comparar. Eh, el guatemalteco promedio en 1986 con el guatemalteco promedio pues de, pues de 2014, pones aquí. Entonces dices, bueno, la gente en Guatemala siempre, siempre piensa que vamos a peor. Eh, el país no se desarrolla lo suficiente, la pobreza que hemos, Ya hemos quedado que no es cierto, pero la pobreza crece. La desigualdad crece, tampoco es cierto, pero da igual, la gente de verdad se cree estas narrativas. Entonces tú dices, bueno, a ver, espérate un segundo. ¿Cuánto costaba un microondas eh, o cuánto costaba un carro en 1986? ¿Cuánto cuesta eh, pues más o menos actualmente? Y más importante todavía, ¿cuántas horas de trabajo se necesitan? Porque eso es algo que a veces no tenemos en cuenta. Algunas cosas han caído de precio, pero otras cosas, ¿no? Si vemos un carro, más caro ahora un carro que en 1986. Sin embargo, la pregunta no es esa. La pregunta clave es ¿cuántas horas necesita alguien para no alguien, sino el guatemalteco promedio para conseguir un carro. Entonces, ¿qué ha pasado sí. con, todos esos, con todos esos indicadores? Estamos, ¿Viven mejor o peor los guatemaltecos que sus padres y sus abuelos? Aunque la posible crítica aquí, te voy a adelantar, el, el guatemalteco promedio no es el pobre. Entonces, ¿por, ¿por qué uso datos yo de pobres? Yo aquí tengo los datos del 10% más pobre de ah, sí, Guatemala. El verdad, tonto, sí. Y entonces tomo los ingresos del 10% más pobre y luego los precios de las cosas en el 84, en 2086, 84 y 2014. Y veo, bueno, cuántas horas tenía que trabajar un pobre en los años 80 y cuánto tenía que trabajar un pobre pues, recientemente para conseguir las mismas cosas. Y hay uno que me llama muchísimo la atención. Les invito a todos que, que van la investigación, ¿no? Pero el elote, el ejemplo del elote es el que más me fascina. Eh, un pobre en los años 80 tenía que trabajar en Guatemala una hora y media, dos horas por un elote. Eh, perdón, 12 horas por un elote. 12 horas por elote. Sí, voy sí. a. 12 horas por un elote. En 2014, ¿cuántas horas son para el mismo, mismo elote? pues mucho menos, hora y media. Entonces, una reducción brutal en el, el esfuerzo laboral del pobre para conseguir ciertos claro. determinados bienes de consumo. Pones aquí menos 88% para comprar un elote, que por cierto, no ha cambiado mucho de precio. En, o sea Hay otras cosas que se han cambiado mucho de precio. El elote es divertido porque pues parece que se ha mantenido el precio. En dólares se ha mantenido el precio relativamente constante en Guatemala. Lo que no se ha mantenido constante es el ingreso del 10% más pobre. Exacto. Es decir, ahora mismo, Tienes que hacer un esfuerzo, una décima parte del que tenía que hacer tu papá o el, o el abuelo de, del guatemalteco más pobre para conseguir el mismo lote. O sea, es una cosa impresionante. Exacto. O sea, dicho de otra manera, los papás o los abuelos de los guatemaltecos más pobres, si es que también estaban en la pobreza, en, la, en el 10% más pobre, los más pobres de todos, tienen que trabajar 10 veces más por el mismo bien. Es una, es una burrada. Exacto, eso es. Y, y la pregunta es por qué. Y aquí claramente no es por el Estado, no es por esta gente que vende la idea de la desigualdad y, y la reinstrucción re de ingresos como una una panacea para salvar al mundo, no, todo lo contrario, esto es porque hay capitalismo, hay mercados, hay gente que se levanta en la mañana a pensar cómo puede reducir el costo de su producto, no para beneficiar a la población, sino para beneficiar en corto plazo su propio bolsillo. Y esto que tiene como efecto una reducción usualmente. De, las, de los bienes de consumo, o si no, una mejora de calidad ¿no? de las cosas. Y ambos eh, son claros, son obvios en nuestras vidas, pero no los apreciamos. O sea, nadie, está, nadie se pone a pensar en, bueno, en el 84, ¿cómo estaría un guatemalteco? ¿Cuánto tendría que trabajar para conseguir algo? Y creo que esta tabla muestra muy bien que el avance es real, no es lo suficiente para tener un milagro económico, no es lo suficiente para hacer Shenzhen, no es suficiente para levantar Guatemala dentro de una generación de pobre a ingresos medianos. Pero sí hay progreso y somos capaces, o hay mucha gente capaz en este país, de matar la gallina. Esto es interesante porque parece que estamos defendiendo una cosa y su contrario. Y vamos a ver si podemos decir que no es realmente contrario esto. Guatemala no se desarrolla tan rápido como debiera. Podría, el crecimiento podría ser muchísimo más rápido. Podríamos reducir la pobreza mucho más rápido de lo que estamos haciendo con unas medidas mucho más orientadas hacia el libre mercado, es el punto, ¿no? Pa parezcámonos a los países más libres y así conseguimos lo que consiguieron ellos hace 50, 60, 70 años. Seamos Singapur en el año 50, ¿no? Es el punto principal de, de otro informe que hicimos tú y yo. Pero eso es perfectamente compatible con las cosas si mejoran. Deberían mejorar mucho más rápido, pero las cosas sí mejoran. Los guatemaltecos viven hoy mucho mejor que hace 30 o 40 años. Es, creo que ese sería el punto, el sí. punto final de tu informe. Y, ¿no? y que la desigualdad de consumo se ha reducido. Si hablamos, de, si quieren hablar de nosotros hablamos de pobreza, pero si quieren hablar de desigualdad, hablemos de desigualdad de consumo. El pobre que tenga acceso a los elotes, a comida, a... Productos microondas, electrónicos, microondas, celulares, celulares, un piso sólido en la casa. Todo esto se ha vuelto cada vez más asequible para todos los guatemaltecos y es algo que ha reducido la desigualdad de consumo. Tal vez en los años 80, eh, alguien con una, un techo sólido, pues éramos pocos y hoy somos muchos. Entonces, en ese sentido, de la desigualdad de consumo se reduce. En los años 80, ¿quién en Guatemala tendría un celular? poquísima gente. ¿sí? O sea, poquísima gente. Y hoy día hay más celulares que personas en Guatemala. Esto es una reducción de desigualdad de consumo. Antes solo un par, unos cuantos, y hoy somos todos que podamos tener un celular o aspirar a tener un celular. Bueno, en definitiva, yo no sé si quieres añadir algo más, pero creo que hemos tocado prácticamente todo lo que tú tienes en el informe. Por hacer una recapitulación muy, muy rápida, básicamente, pues eh, los niveles de pobreza estarían sobredimensionados por dos lugares estarían sobredimensionados principalmente por el umbral de pobreza. El umbral de pobreza que escogemos en Guatemala es excesivamente alto, es decir, cuando nosotros ponemos la barra a partir del cual decimos este es pobre o este no es pobre, ponemos la barra muy alta, a, a veces hasta el doble que nuestros países de la región. Y luego tenemos otro problema por el lado de los ingresos, que es bueno cuánta gente estaría, estaríamos midiendo dentro de esa pobreza por eh, los ingresos que estarían recibiendo o dejando de recibir y tú lo has recalculado y podemos, con la línea de pobreza nacional, podría con diferentes recálculos, podría estar desde el 60% que nos dice el INE, la última dato oficial Los que breves. tienen, hasta el 22%. Es decir, estaríamos redimensionando esa gigantesca pobreza, de lo que prácticamente tendríamos un país donde la mayoría son pobres, a un país donde todavía tenemos una pobreza sustancial que hay que, que, hay que atajar, con medidas tendentes principalmente al libre comercio. ¿Y, y volvemos a la intuición inicial? Un país como Sal El Salvador o Honduras son países que tienen una renta, un PIB per cápita, menor que Guatemala. Y entonces en esos países la pobreza va a estar en torno a 25% y en Guatemala 60%. No tiene mucho sentido. No tiene algo, sentido. Algo, sentido. No, algo no, algo no, algo con las cifras oficiales, algo no está del todo bien. Exacto. Y aquí vemos que lo que no está bien es, uno, el umbral de pobreza y dos, la encuesta en sí tiene falencias que... Cualquier persona puede leer en esta investigación, le voy a dar un eh, último dato, tal vez las remesas, la gente autorreporta sus ingresos en esta encuesta nacional de ingresos y resulta que si sumamos todo nos lleva a unos 30, eh, si no me equivoco. 30 mil millones de quetzales al año en, en, en remesas y en realidad son cuatro veces más, es decir, faltan ingresos en la encuesta de ingresos. Y bueno, todos estos detalles están en el informe, pero el mensaje es claro. No solo eh, Guatemala es más pobre que se pretendía Deutsche Welle en diciembre del año pasado en esta famosa gráfica que nos coloca cerca de Haití o incluso arriba de Haití, y la desigualdad de consumo está reduciendo en las últimas décadas en Guatemala. Y hay que tener mucho cuidado con los discursos que trata o intenta pintar Guatemala peor de lo que realmente es. O sea, hay mucho trabajo por hacer, pero tampoco es, somos Haití, se ha hecho algo de trabajo y los guatemaltecos actuales, incluso los más pobres, vivimos mejor que los de hace 30, 40, 50 años. Ya. Yeah. Sería. Buena bueno, conclusión. Conclusión. Bueno, gracias, Olaf. Gracias. <laughs>